Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una, una novedad como hacemos siempre, bueno este es un combo de Shimano, de la marca Shimano para pejerrey, ya se nos viene el pejerrey, ya lo tenemos encima prácticamente, de hecho bueno sé que vos estuviste pescando y se está pescando muy bien en muchas lagunas, sobre todo allá para la salada, los horcones, bueno ya hay muchas lagunas que están arrancando, así que eh, aprovechar y no dormirse porque por ejemplo este combo de Shimano que es una caña toda de grafito de 4 metros 10 ¿sí? con los paseilos de óxido de aluminio como decíamos todo en grafito ¿sí? una caña realmente muy muy copada ¿sí? con el reel también vamos a sacarle acá la, la funda con el reel Shimano también FX ¿sí? es el FX C3000 en este caso un reel de 3 rulemanes con anti-reverse instantáneo ¿Sí? que frenan todos los puntos, carretel metálico, manivela metálica, un caño el reel, un caño, funciona muy muy bien, un reel eterno para usarlo toda la vida prácticamente. Eh, bueno, que viene en combo con la caña, como decimos, de 4 metros 10, excelente, aprovechen, no llamen, llamen, no se duerman, porque hay muy pocos, así que hayan entrado muy poquitos al país, así que bueno, esperamos su consulta, ya vamos a estar mostrando otros combos más y otras cañas. Obviamente tenemos toda una línea de cañas muy grande, ¿no? una variedad muy grande de cañas, y Riles así que esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.